La última información es que las redes se paralizan con el amor platónico de Néstor Flow. Alessandra MVP, cuando sacó una foto sentada de una forma un poquito rara. Ay, Dios mío. Y luego de la eso. La pon poner la foto, no, no, no, no, no. No, porque esa foto. No, porque ese, no, ya ya la gente sabe. Ese Pero es que es ves. Ves, ahí la foto. Esa es la foto. Ay, Dios mío, señor. Y el país se paralizó por eso, pero no solo ella paralizó Los las redes, Los comentarios no pueden leer, no lo lean. <risa> Los comentarios se pueden leer. Dios mío, este país eh... cómo que lo vamos a cerrar este país. Entonces, ella no fue la única que paralizó las redes esa sociales. Mucha que tiene controlada, esa muchacha, oye. Es que es una mujer de Porque una, mujer a la que no, loca, una mujer de gente Una mujer las redes. ¿Cuál? Eh, una mujer sus. Hay mucha como ella discute, eh, como que no sabe hablar bien el español, eso me encanta, <risa> a mí ella, lo único. <risa> Como, como que te discuta, que te vaya libre, que usted llegue borracho y ya di que... Eh, eh, hablándote en el idioma de ella, eso es una cosa... Y que actual, dime mami, dime mami. Que, dime, mami, tranquila, el paso, dime. No, pero se pasó de la Pero es que la de mano ella. fue ella la única. Pues fue la, única. la otra fue Amelia Alcántara. Subió Ay, otra qué foto. Que tollo, que tollo. Porque tú, le pe... tú qué la, la chanceas a tóllo, tóllo. y cuando yo todo hablo de Amelia, mal, mal. tú le tiras. Porque tú, todo lo que tiene no, que no, ver con no, a los que tiene que tirarle, es obligado. No, no, está mal ella, porque ella no debió abrir esa piel así como ella tiene abierta. Ahí. Porque las redes la usan niños también. El niño que esté buscando algo y le dé para allá, eso tiene que pararse ¿sí? obligado. qué? <risa> Ponle a media de cáncer. ¿no? Se le abre, los ojos. No, la de la media así no me me le puede poner. Entonces, yo pienso que ella debe como buscar otra manera de llamar atención, porque ahí la marcó ella. ¿Quién? Sí, porque que no se ve tan bien ella así como. ¿Cómo así que no se ve tan bien? Que no se ve tan bien en la forma que subió la foto. Ay, Amelia. Ella se estaba haciendo, parece, pues, un, un examen. Sí, sí, y subió o, una foto. Algo un parecido, menor, pero como que no. Eh, ¿Qué no? Mira, mira, no. Como que sí. se ve de Sí. ¿Cómo que de cricada? No, pues, es, excúseme, es excúseme, un tono denigrante. Es un tono denigrante. Eh, sí, sí, eh, sí, sí. Disculpe. Ella, ah, ella. A la, a el esposo de ella, disculpe. ¿Cuál es? No, ella no tiene esposo. Por la foto y por lo que yo dije. Neto ya no tiene esposo. Ay, por ahí, ¿cómo lo va a tener? ¿Eh? ¿Por qué tiene que ver Esco? eso? Neto. No, yo me muero, la mujer, esposa mía que yo... Que... No, eso no me puede. Neto, pero Amelia y... Es que ella quiere llamar la atención con la... cualquier cosa. hay dos ella. fotos que paralizaron las redes sociales. La de Amelia y Alessandra, en la misma posición. No la misma posición, pero presentando tú sabes qué. ¿Sabes quién se la comió a ella? ¿Quién? Carlos Rubio. ¿Eh? ¿Apareció? Apareció. Sí, okay. no, me... sí no, okay. no, Habla tú de él. <ríe> no, Dios. ¿Tú le tienes miedo que lo sí. Rubio oh, Yo tengo temor, eh. Dice aquí que denigrante. No tengo... miedo! Porque <ríe> <ríe> <ríe> para las mujeres que, que sean un ícono, la que represente, o sea, hablando de Alessandra, abierten una foto con un pan de agua. No le preocupa que su hija algún día vea esa foto. Esa persona, el gobierno le paga más de 100 mil pesos mensuales, el, el cuádruple de lo que le pagan algunos profesionales de maestría. Yo entiendo por qué Moza la cambió. Eso es una fractura de... Sí, eso canta, él no tiene que estar sí. eso ahí no le importa porque Moza soltó no soltó es una falta de respeto de él. y tú sabes que los Ahora, fanáticos de Alejandra son como la pisita Mozart, te can como la conga Moza tiene paciencia porque Moza baila en todas como que va a ser? o sea que lo mencionan en todo sí, sí, sí, tranquilo sí. Que... Pero que como fue su esposo, tú sabes que todo lo que tenga que ver en el entorno a de ella, el... todo. Me, un, tirar una piedra en agua, moza para. Sí, moza la moza para, la para ay, lamentablemente. No, Señores, no, no, no, <ríe> vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos un invitado especial. Así que así en Checha, Jovial, vamos a hablar un poquito de política y más en, en el tono juvenil. Que la, aquí no solo los jóvenes les encanta este programa por, lo, por la Checha, pero también tenemos que hablar no, de las hay, cosas hay, serias hay, de, hay, rey, de nuestro país. El rating está ya, pa, pa, pa arriba. Vámonos a la pausa. I don't know what the hell